Bienvenidos al curso de Estrategias Constructivistas para Entornos Virtuales de Aprendizaje. En este curso estaremos desarrollando todas las estrategias constructivistas que nos pueden servir, tanto para el proceso de aprendizaje como para el proceso de enseñanza. Aprenderemos a utilizarlas en diferentes momentos. Primero empezaremos definiendo lo que es constructivismo. Según la teoría constructivista del aprendizaje, este es un proceso activo en que los estudiantes construyen nuevas ideas o conceptos basados en sus conocimientos actuales y pasados. Esto lo dijo Pimienta en el 2008. También vamos a conocer un poco sobre lo que son las estrategias educativas. Vamos a entender que las estrategias educativas son los procedimientos o recursos para organizar el conocimiento utilizado por el docente. Esto lo dijo Díaz en 1999. También vamos a conocer un poco lo que es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense David Ausbell, un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. En esto lo, podemos, lo dijo el señor Pimienta, en el 2008. Las estrategias de enseñanza van a ser todos aquellos que nos sirven para definir los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Esto también lo define el señor Pimienta en su libro Estrategias Constructivistas en el año 2008. Estrategias de aprendizaje Vamos a conocerlas como acciones planificadas por el docente, con el objeto de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Vamos a saber también que en las estrategias de aprendizaje y de enseñanza encontraremos también los procesos de evaluación. Los procesos de evaluación en el aprendizaje son procesos pedagógicos sistemáticos donde utilizamos instrumentos analíticos y reflexivos que nos permiten interpretar la información obtenida acerca del nivel de logro que se ha alcanzado en los estudiantes. En las competencias esperadas, con el fin de formar juicios de valor y tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y definir la promoción y la certificación. Esto lo dijo Piaget en el 2010. Como ustedes bien ya saben, este proceso de, de aprendizaje nos llevará muy en el camino para conocer cada uno de los procesos que nos servirán para estructurar nuestras secuencias didácticas. Estas secuencias didácticas nos servirán a nosotros como instrumentos importantísimos para desarrollar una sesión de clase. Espero les sea de utilidad este, este curso y que con esta pequeña introducción nosotros podamos en, empezar a ubicarnos en lo que vamos a aprender en el transcurso de este curso. Espero que me sigan acompañando en este curso y que más adelante podamos desarrollar muchas habilidades en este conocimiento en la aplicación de las estrategias constructivistas para los entornos virtuales. Más adelante iremos definiendo cada una de las estrategias utilizadas tanto en el proceso de aprendizaje como en el proceso de enseñanza, así como también en el proceso de evaluación. Y conoceremos cuáles son los, los tipos de evaluaciones importantes que podemos utilizar en una secuencia didáctica para que nosotros podamos tener y realizar una sesión o un curso de forma adecuada. Acompáñenme, sean bienvenidos.